Saludos, buenas noches a las personas que están próximas a sintonizar y buenas noches a las invitadas y al invitado de esta noche. Eh, este episodio de A la Clara con Claridad es el número 61. Hemos titulado Mister con Macana, Policía o UPR. Y es que vamos a estar hablando sobre una reciente investigación que Kilómetro Cero, la organización Kilómetro Cero publicó. Por aquí tengo el palí, que es, eh, una investigación en la que se discute eh, la asignación de fondos para eh, la Policía de Puerto Rico versus la Universidad de Puerto Rico, cómo, cómo han estado esa, esos desembolsos a partir de 2017. Eh, tenemos con, con nosotros a Luis Avilés y a Laura Pérez, quienes estuvieron envueltos en esa investigación de Kilómetro Cero, y esta noche eh, Alana Álvarez Valle me acompaña como moderadora Así que gracias a los tres, a ti Laura también por aceptar la encomienda de estar aquí junto a mí. Gracias. gracias. Saludos buenas noches. Bueno, entonces gracias. Laura Pérez Sánchez es periodista e investigadora para Kilómetro Cero, tuvo a cargo la investigación de la que hablaremos hoy, por su parte Luis Avilés, en la actualidad es director de investigaciones de Kilómetro Cero también, en donde analiza los muchos ámbitos de la violencia de Estado junto al equipo de investigación de esta organización. Para quien no conozcan, esta organización lleva desde 2014 y surge desde eh, de espacios abiertos a raíz, desde esa base sale. Y entre otros muchos aspectos, la organización impulsa eh, una cultura, de, y estoy citando directamente desde la página web, que es kilómetrocero.org. Eh, una una de, sus, de sus misiones es impulsar una cultura de rendición de cuentas y supervisión ciudadana en la policía de Puerto Rico y documentar el uso de fuerza de la policía y los excesos del Estado contra las personas con una perspectiva saludista y de derechos humanos. Así que eh, hoy vamos a estar hablando de estos temas que trabaja Kilómetro Cero. Eh, antes de empezar... Como siempre, hay unos anuncios y es que este, el periódico Claridad se sostiene gracias a la solidaridad de las personas que nos sintonizan. A través de toda la transmisión va a estar eh, pasando un cintillo en la parte de abajo de la pantalla por las distintas maneras que hay disponible para que las personas nos hagan llegar sus donativos. Bueno, una vez dicho esto y presentados la, las personas, presentadas las personas. A mí me gustaría arrancar el tema eh, vinculando eh, lo que vamos a estar hablando con las recientes expresiones que hizo la Contralora de Puerto Rico de apellido Valdivieso sobre la actualidad, eh, la actual huelga estudiantil de la UPR. Eh, entre otros reclamos, pudiéramos resumir que quizás eh, el mayoritario hay otros reclamos por recinto, estuvimos la semana pasada a estudiantes, líderes estudiantiles de distintos recintos, pero eh, básicamente podemos resumir estos reclamos en, en, en plan de ajuste y cómo este plan de ajuste les resta o presupuesto a la universidad. Eh, así que fueron públicas esas expresiones porque fue, fueron en, una, en un programa radial y aquí el compañero Luis Javieres me pidió ayer que que de alguna manera enlazáramos esas expresiones con, con esta investigación. Así que yo te voy a dar la palabra, Luis, para que nos deje algún comentario, alguna reacción. Eh, básicamente, no voy a leer la cita, tengo la cita textual, pero básicamente ella... Yo, yo sugiero que la lea, léela, por favor. Sí, léela, vale por la favor. pena leerla. No, no la voy a leer sí. con la misma entonación, porque fue una entonación, digamos, eh, burlesca o no, no sé, pero... Eh, bueno, cito, déjense ya de cuento, pues estudian y abren ya la universidad, olvídate de 500, 400, 300, 200 millones, ciérralas porque están botando el dinero, afirmó la Contralora en una entrevista radial. Y luego continúa más adelante diciendo que prefiero que esos chavos se los den a los policías, les paguen lo que les deben, les suban el salario. Así que así se refiere la Contralor y todo esto lo justifica con que el supuesto lo que hace es velar por eh, auditar los fondos públicos. Así que eh, así justifica ella estas estas declaraciones. Avilés, ¿qué, ¿qué querías comentar relacionado con, el, con el, la investigación que hicieron? Pues bueno, primero agradezco la invitación del público Claridad y me encanta que Hayan estado teniendo ya 60 capítulos de A la Clara. En tiempos uh -huh. de pandemia hacía falta un foro de esta forma, así que qué bueno que Claridad supo aprovechar la oportunidad para hacer A la Clara, que nos hacía falta ya desde hacía tiempo. Mira, eh, empiezo por decir eso de eh, la Contralora. Vamos a empezar. ¿Cuál es la función de la persona que ocupa el puesto de Contraloría? Simplemente es velar por el desembolso, por, velar porque el, los desembolsos públicos se hagan de acuerdo a las leyes y los reglamentos. Eso es todo. Eso es lo que se supone. Claro, también tienen una pequeña función adicional de adiestrar a unos empleados públicos una vez eh, tan pronto empiezan en sus funciones para estar seguros de que cumplan con esas leyes y reglamentos. Hay de adiestramiento, pero básicamente su visión principal es eh, asegurarse que los desembolsos públicos se hagan de acuerdo a las leyes y reglamentos. En este caso, la Contralora entra en asuntos de política pública que no es de su incumbencia. Vamos a empezar por ahí. A mí me parecía que era fundamental empezar por aquí, porque estamos en un contexto bien particular. Hay, y eso es una cosa que no es común, hay toda una serie de recintos, en este momento no sé cuántos, si son cinco o son seis, que están en huelgas. Ellos lo llaman son huelgas seis. indefinidas. Otros están... Seis están en huelga, están en paro. El país acaba, el país ¿no? la legislatura acaba de aprobar a la trágala un plan de ajuste, una ley que facilita el plan de ajuste, que tiene unos, eh, unas consecuencias eh, fundamentales para todo el país y también específicamente para la universidad. Y aquí en ese contexto entrevistan a la Contralora, y voy un poco más lejos y quiero citar un par de cosas que ella dice. Ella se trató a los estudiantes, trató a los estudiantes como unos nenes que quieren llamar la atención. Uh -huh. Y entonces hace un planteamiento y lo quiero traer y con esto paso a, a plantear y hacer los enlaces necesarios. Ella hace el planteamiento de que anteriormente la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras tenía sobre 20.000 estudiantes, 24.000 creo que fue la cifra que dijo y ahora tiene 12.000 por lo tanto, no se le puede dar el mismo dinero que antes se le daba. Eso es un error en política pública, porque uno no puede comparar números sin considerar las causas eh, las causas que llevan a que esos números ocurran. Pensar que bueno, como hay menos estudiantes, hay que bajar el presupuesto. Ignora el hecho de que es todo lo contrario, porque le han estado bajando el presupuesto a la universidad porque le han las estado las, aumentando las matrículas. Exacto, exacto. Así es que las opiniones de ella están, son completamente disparatadas, no corresponden a una persona que está ocupando esa posición, eh, no tienen un fundamento basi, básico en política pública, y lo que me parece es que demuestra el odio de clase, el desprecio. Uh -huh. Necesito ir a la Universidad de Puerto Rico. Se está. Ay. Luis, no se Luis, eh, no te nos vayas, les... Luis, no te nos vayas en este, en este momento. ¿En qué este momento? Tiene. ¡Ay, ahí está! Y tengo que decir dos con ataque intelectualidad. No se está dando cuenta de. No. Bueno, en lo que lo que retoma. Eh, vamos saludando a las personas que se van conectando, eh, y, nos, y saludándonos también, eh, en lo que voy aquí a remover un momentito, en lo que Luis logra conectarse. Eh, Laura, ¿tú quisieras continuar en esa misma línea de ah, ah, Perdóname que te interrumpa claro. la vida, pero yo quería que, que Laura explicara un poquito cuándo fue que se dio esta eh, investigación eh, a raíz de que, y, y entonces continuando con la línea de Luis después, si ¿sí sí. hubo algún tipo de repercusiones con las eh, expresiones de la Contralora, porque pues hay tantos, benditos suena terrible decirlo, tantos este, servidores públicos que dicen disparates en la de eso, ¿tuvo algún tipo de trascendencia los comentarios de la Contralora en el Ejecutivo o en la legislatura? Bueno, eh, la investigación comenzó, la empecé, bueno primero, vamos que esto aquí como, vamos para atrás, Primero, claro, gracias. Claro. Y gracias, gracias a Claridad, que para mí es un honor estar en una actividad de Claridad, porque es una tradición familiar de vínculos con este periódico y semanario y, y diario digital. Eh, eh, así que estoy súper feliz de estar aquí. Segundo, quería decir una quería decir algo, este cuando Gabriela me presentó, dijo correctamente, yo soy periodista, o sea, yo soy periodista de investigación, y esta es la primera vez que yo colaboro con una organización, eh, con una ONG, como Kilómetro Cero. Y seguramente cuando, cuando Gabriel le mencionó eh, la misión de Kilómetro Cero, pues podrían darse cuenta porque un periodista podría interesarle eh, colaborar con esto, porque precisamente la misión de la, de la organización es prácticamente eh, bastante igual a lo que podría querer un periodista, que es pedir eh, eh, rendición de cuenta de una agencia gubernamental, en este caso la policía, y de vigilar, en, en, yo entiendo, que a una, a una agencia en particular que tiene bien poco foco eh, eh, periodístico por las falta de recursos en, en muchos medios y tal vez falta de interés. Dicho eso, cuando eh, comencé esta investigación, fue en abril de, de este año, y fue durante la... la Discusión del presupuesto que ahora está vigente, ¿verdad? Durante la discusión del presupuesto para el, para el año fiscal 2022. Y es bien interesante porque mientras uno está haciendo este tipo de trabajo, ya yo llevo muchos años haciendo investigación y no tiene que controlar la urgencia de salir porque encuentras algo que a lo mejor compete a la discusión pública en ese momento, pero pues hay que hacer el trabajo y llevarlo a buen puerto y recopilar toda la información necesaria. Eh, eh, Puedo añadir, habiendo dicho eso, la razón por la que yo creo que esta investigación era necesaria, importante, y, y tiene un valor que es incluso mayor al de los datos específicos que, que revelamos, es que mirar los presupuestos de las agencias y la, cómo se utiliza el presupuesto gubernamental, delata o retrata, dependiendo, delata si está escondido, retrata si lo conocemos, cuáles son las intenciones del gobierno, y por lo tanto, intención del gobierno es lo que llamamos política pública, a qué el claro. gobierno le quiere apostar. Y estas esta, eh, eh, declaraciones de la Contralora ayer nos llaman mucho la atención y probablemente no hacemos el ejercicio de darnos cuenta, pero Luis definió esa, esa posición eh, de la Contralora y Luis di, hizo hincapié en que no es, una, no es una posición gubernamental que define política pública. Uh -huh. Está para auditar y para, para uh -huh. eh, vigilar el, la... la la utilización adecuada de los fondos públicos, pero no para dictar política pública. Y por eso, además de que si simpatices o no con la huelga, con los reclamos estudiantiles, con, con la situación de la universidad, sí. o si estés de acuerdo con el plan de, plan de ajuste de deuda, la realidad es que nos llama la atención el, los comentarios de la eh, Contralora, porque se mete directamente con en en la el gobierno debería poner el dinero. Y es, y es curioso porque justo lo que ella dijo en esa entrevista es lo que nuestros gobernantes no nos han dicho, pero esta investigación descubre. Y es que, sí. aunque no nos lo han dicho de la forma eh, abierta y, y cándida, no aunque no no lo, lo dijo ayer Jemín Valdivieso, cuando uno se va a los números y hace un análisis histórico, de un periodo no demasiado extenso, el que yo hice fue de 15 años, este, que incluye lo, los tiempos pre... Prequiebra y posquiebra, como la pandemia, pero la quiebra, nosotros tenemos muchos pre y post. Eh, y, y nada más de mirar esos números, que pues te das cuenta que a mí me sorprendió. Yo llevo 15 años ejerciendo esta profesión, y es posible que yo me haya pasado un anuncio de este tipo y yo no lo haya escuchado, ¿verdad? Yo no me sé todo, pero. Yo, yo vi ese, esos datos que me demuestran que hubo un momento en el que el gobierno puertorriqueño y la Junta de Control Fiscal eh, decidieron que entre policía y entre universidades cogían policías. Pues cuando yo vi eso yo dije, yo yo esto no lo sabía. Esto yo No, no lo yo, sabía. Le, yo le le comenté a, a Gabriela esta mañana o ayer no sé, este que esto que uno como que, como que se lo espera, como que uno lo, como que uno lo sabe pero no es hasta que uno ve las gráficas que ustedes prepararon que uno lo ve, lo, lo ve en carne y hueso, que uno lo ve con números, dólares y centavos, y uno dice, espérate, espérate, esto no es una cosa, esto no es una conjetura de la izquierda, o sea, esto no es una paja que tú sabes, que alguien estaba diciendo por ahí, esto no es un rumor, eso sí, es. a, pe, que a pesar de es. que tú dices eso, yo no lo esperaba, yo sí, y, y hablando volviendo un No, no, no, a mí a me, esa... me sorprendió muchísimo ver los números tan dispares, porque es que, hay una disparidad brutal desde el 2018 a, cuando, a hoy día. Cuando cuando empecé la investigación, volviendo a al, al germen de, del, del proyecto, yo sí me senté frente a la computadora y utilicé, que quiero aprovechar y decirlo para que todo el mundo sepa que pueden ir allí y hacer sus propias investigaciones o sus propias averiguaciones. Utilicé la plataforma que creó Espacios Abiertos que se llama Observatorio Fiscal, y allí ellos tienen un repositorio de los datos presupuestarios de los últimos 15 años más o menos, en casi todos los casos, y cuando me senté frente a la computadora a hacer ese primer ejercicio, yo mi expectativa era que el presupuesto por agencia denotara lo que nos vienen diciendo por los últimos 10, 15 años. Que estamos chavados y que tenemos no tenemos chavos y que hay que recortar, que todo el mundo tiene que sacrificarse y que. Y pues hay, hay recortes sonados como el de la Universidad de Puerto Rico, que durante esta noche espero que podamos hablar de por qué es que están sonados, ¿verdad? O, o que se entienda de acuerdo a, a las cosas que son importantes de la universidad. Pero. Si yo hubiera, me hubiera sentado a escribir la hipótesis, yo habría pensado que la Policía de Puerto Rico, como tantas otras agencias, eh, habría mostrado en su presupuesto un, ¿verdad? Un, un decrecimiento similar o... Sí, a la par, ¿Sí? obviamente porcentualmente y, y proporcionalmente, no quiero decir del mismo recorte, pero lo que yo me encontré acabando de empezar fue que en el 2018, que creo que es el, estoy mirando las notas, me hice unas notitas porque como empecé en abril, hay un montón de cosas que no me acuerdo así de, y entonces quiero estar bien clara, en el 2018, que es cuando empiezan los, se ve el recorte bien drástico, cualquiera que vaya a mirar el presupuesto de Puerto Rico, hay eh, eh, una, ah, hay una curva descendente drástica, eh, que si Gabriela, si puedes compartir la gráfica atrás, yo creo que ahí, ahí lo pueden ver eh, los que nos acompañan. Vamos a ver cómo nos sale esto en vivo, que siempre es una... y sin, sin presión, yo sigo hablando. Eh, porque de todos modos los números son lo suficientemente elocuentes para que ni siquiera haga falta la gráfica. En ese año el recorte que se que se extiende a lo largo del gobierno, porque llegó la Junta y llegaron los planes fiscales y nos, nos, nos, nos vinieron a poner en la cintura, a la, el, el presupuesto de la policía eh, le, se redujo en 3%. El de la Universidad de Puerto Rico, solamente ese año, no estoy diciendo en, ¿verdad? en el agregado hasta ahora, que es mucho más, en ese año fue un 23%. O sea que ya del, del saque, cuando comienzan a aplicarse estas, ley, estas medidas draconianas, ¿verdad? Llevamos sufriendo una austeridad por más de una década, pero cuando llega la Junta con su fórmula y compromesa bajo el brazo, ese recorte de la universidad es... Brástico. Y, y, y, y comparado con la policía es, es mucho mayor. Así que eso fue, ya de entrada fue, ok, aquí hay algo, aquí hay algo y por ahí seguimos. Claro, si me también? puedes decir que logré finalmente, creo que está esta. Esa, sí, eh, lo que primero yo vi, y es, eh, es importante que miren esa línea entrecortada, lo que yo vi cuando me senté, le hice este lo que me senté en la computadora y abrí observatorio fiscal fue la línea anaranjada que marca el presupuesto de la, de la universidad y la línea gris completa, pero que se, seguía la curva hacia arriba donde está entrecortada. Ese, ese entrecortado eh, era ese entrecortado representa las pensiones de los policías que ahora, desde ese año en adelante, 2018, se incluyen en el presupuesto ¿verdad? de la policía, de, de las asignaciones que reciben del Fondo General. Todo el tiempo estamos hablando de asignaciones del Fondo General. Entonces, eh, cuando, cuando yo vi eso, yo, okay, había una expectativa de que subiera el presupuesto de la policía porque sabíamos que se había dado ese cambio y que habían incorporado las pensiones y que por lo tanto iba a subir. Sin embargo, cuando uno se las resta, que es ese ejercicio, ¿verdad? Es las entrecortadas con las pensiones, la que está continua a gris es si las pensiones vemos que el impacto en la percepción luego los números lo contrastaron verdad eh, pero la, esa percepción que yo tuve es la misma o sea miren cómo divergen eh, la, la, lo, las asignaciones presupuestarias desde el fondo general porque la junta de control fiscal lo que lo que aspira es a que la universidad de Puerto Rico no reciba fondos de fondos generales, de, de, de, de otra Tiene de ingresos desde otras fuentes. Eh, y ¿Cuánto es la, la, la disparidad en por ciento, el, el incremento de la policía y el decrecimiento de la universidad? Luis, si quieres. Mira, pues para eso yo creo que sería bueno poner la gráfica que aparece en la página 5. Vamos, vamos allá, vamos a ver cómo. Una barra para arriba y otra barra para abajo. <ríe> gráfica 5 vamos a ver la página 5 me dices uh -huh. es, es esta perfecto, mira eh, la pregunta es cómo, cómo decrece eh, uno y cómo aumenta el otro aquí vamos a ver específicamente el cambio en la asignación del fondo general, esto significa literalmente, cuánto de la partida del presupuesto general de Puerto Rico, del fondo general de Puerto Rico va a la policía y cuánto va a la universidad. El cambio que hubo desde el desde el año anterior a que entrara la Junta de Control Fiscal hasta el año, justo el año que acaba de terminar, el año 2021, el año fiscal 2021, lo que se ve es esa tendencia a la cual Laura eh, estaba haciendo alusión. Eh, ¿Cómo empiezan a abrirse esa brecha, cómo se empiezan a distanciar un presupuesto un, una asignación presupuestaria a la policía y a la universidad, y específicamente aquí lo que vemos, la barra gris, lo que dice es que el presupuesto los fondos asignados a la policía aumentaron en un 26%, 26. eso lo que quiere decir es que ahora el gobierno le está dando un 26% más de lo que le daba antes de que entrara la junta de control fiscal y a la misma vez a la policía se le quita un 36 Lo que el gobierno le da ahora a la universidad es una tercera parte menos de lo que le daba justo antes de que entrara la Junta de Control Fiscal. Entonces, para empezar, el planteamiento de Laura es absolutamente eh, evidenciado por todas estas eh, gráficas, todos estos datos. La austeridad no va para todos. Aquí ha habido un diseño, un plan, de que mientras se castigue a la universidad, se va a seguir engrosando los fondos que van a policía. Y obviamente, eso no es porque la policía es mucho más efectiva, porque se están esclareciendo más crímenes, porque hay más tasa de criminalidad, nada de eso. Simplemente es algo le temen al país, porque en cada sitio que han hecho, que han implantado severas políticas de austeridad, Siempre ha habido una seria explosión social, siempre. eso ha pasado en todas las sociedades. Algo está teniendo que quieren reforzar más la policía y aplastar la inteligencia, o mejor dicho, aplastar la intelectualidad, aplastar las instituciones que promueven un pensamiento crítico. Como por ejemplo, Luis, en qué otras instancias este, que, que te vengan a la memoria se ha recrudecido así y, y qué, ha, qué ha pasado después? Porque obviamente si ellos tienen una agenda, tienen que saber que esto obviamente tiene unas claras repercusiones en el pueblo, ¿no? Uh -huh. En las protestas, en la. Mira, yo lo que veo es, eh, y esto empecé a comentarlo desde un principio, es bien consistente con lo que son gobiernos que no respetan los principios básicos de la democracia. Vamos a empezar por ahí. Y de ahí entonces es que sale la importancia, que en algún momento tendríamos que hablar de la idea de la fórmula, la importancia de que la universidad no es la mucama, la sirvienta o el mayordomo del gobierno. La universidad, por eso existe en términos de autonomía, porque es un ente pensante que si tiene que criticar al gobierno, no va a hacer. lo tiene que hacer porque ese es parte de su función. Y... En realidad, la idea de que la universidad sea simplemente un comité de barrio del partido en el poder, pues se ha podido hacer más o menos a través de la Junta de Síndicos, pero no a través de toda la universidad, no a través del profesorado y mucho menos a través del estudiantado. Así que queda claro, y tomando la experiencia de que los estudiantes fueron una de las personas, uno de los grupos que avivaron la... La demostración política increíble histórica del verano del 2017. Ay, es 2019, gracias. 19, Ay, 19. Gracias. Hay eh, razones sobradas para temerle a la universidad. Uh -huh. Pero para temerle, porque es que si es una buena universidad, tiene que expresarse de esa forma. Mira, ahora mismo el estudiantado de eh, la Universidad de Columbia está en huella el estudiantado graduado no son unos nenes como decía la contadora, son los estudiantes graduados, así que el planteamiento que quiero hacer, donde se ve eso mira, cada vez, donde quiera que haya una buena universidad siempre van a estar en conflicto porque la idea de la universidad es pensar el país, pensar la sociedad pensar la ciencia, y van a estar más avanzados que el gobierno así que en vez de eh, reprimir a los estudiantes lo que deberían hacer es Empezar a dialogar con los estudiantes y de verdad examinarse, porque las políticas que promueven los estudiantes suelen ser políticas de avanzada. En resumen, lo que te diría es, es contraproducente para el país que se invierta tanto dinero en la universidad, en lo perdón, yeah, que se invierta tanto dinero persiguiendo a la intelectualidad de la universidad en lugar de alentarla sí y cómo entonces se se explican el hecho de que este este distintos gremios de la policía estén en un paro de brazos caídos en el pasado hace dos fines de semana y por ahí se especula que, que para el fin de semana de acción de Gracias vuelvan a a este paro eh, teniendo en cuenta, verdad, que, que esa asignación de fondos ha sido ascendente para este grupo desde el 2017, como comprueba este esta investigación, ¿con qué tendrían que pensar sobre eso, de que, que se van de paro precisamente exigiendo mejores condiciones? Mejores pensiones, mejores. Pararios. Hay, hay, hay varios, varios temas ahí que, que se pueden eh, traer. y Ajá. El primero es que. que <ríe> A pesar de que veamos, ¿verdad? Esa, esa, eso que yo acabo de escribir y del, que Luis comentó sobre cómo la austeridad a nivel oficial y a nivel de, ¿verdad? de las asignaciones gubernamentales y de manera institucional, llamémosle, afecta de manera distinta a, a distintos sectores de nuestra sociedad, en la calle yo creo que ya no podemos, ya no hay duda, ¿verdad? De que, de que la austeridad nos tiene... La estamos sufriendo de que antes era un nombre y que la quiebra antes era un cuco y que ya ahora sabemos lo que, lo que, ¿verdad? Lo, lo que las repercusiones que tienen en la vida de los puertorriqueños. Eso por un lado lo, lo digo como en el marco en el que se dan estos reclamos de, de, la, de la policía y yo creo que es importante entenderlo, mencionaste Gabriela, que los reclamos de los policías mayormente tienen que ver con sus pensiones, con el retiro. Y es les afecta a ellos esta misma... La, es la misma política eh, neoliberal de y, ¿eh? claro. y de austeridad que, que promueve la Junta, eh, y ellos, a ellos lo que la Junta dijo fue, con eso regaremos después, ¿verdad? Uh -huh. con, con, la, con las pensiones de ustedes, después de que saquemos al país de la quiebra, y estamos viendo cómo es que se saca el país de la quiebra, ¿verdad? Este, lo sacaremos Entonces hablaremos con ustedes de cómo mejorar su retiro. La, la policía sufrió, y esto es un tema largo y, y, y con, no, no complejo, pero con muchos detalles, sufrió una, una transformación en su sistema de cómo, cómo colectan la, las pensiones, y eso es la razón por la que se ve esa diferencia en la gráfica. Y ellos están diciendo, con lo que nos estamos eh, retirando no nos da para vivir, son realmente pensiones las que ellos reportan, son pensiones bien bajas. Eh, ellos no cobraban el Seguro Social, así que no tenían ese, comple ese complemento. Y, y pues yo diría que es una muestra de que, de que para los puertorriqueños la austeridad es dura. Es dura. No, haya, Mira, no si para todas de... las instituciones. Y si me dejas añadir algo, a mí me parece que el reclamo de los policías... O el reclamo de cualquier persona que trabaja para el país de un salario digno y unas condiciones de retiro apropiadas es un reclamo que hay que apoyar, hay que apoyar. Sí. Por supuesto, ahora mismo, ¿quién diría la ironía? Que los profesores y los policías tienen mucho más en común los jubilados que lo que tendrían antes, no sé, ¿verdad? Sí. Y probablemente, pues si sí, hay que encontrarnos en esa desgracia, pues amor, ahí es donde está el encuentro, pero que, que quería aclarar, ¿verdad? Porque es el tema del que estamos tratando. A lo mejor alguien que nos está viendo dice, sí, pero están diciendo eso, pero no, está, no, no me acaban de decir que le aumentaron un montón de, de millones sí, a la policía. Sí, lo que pasa es que a dónde van esos millones y para qué se utilizan. Uh -huh. eh, cuando yo empecé la, la investigación, que como dije al principio... Eh, es una investigación periodística, o sea, yo, yo le entré a Kilómetro Cero, una investigación periodística, que es lo que yo sé hacer y a lo que me dedico, y cuando yo comencé a hacer, cuando empecé a hacer la investigación, yo quería entender, una de las preguntas que yo quería contestar era, literalmente, seguir, el, mirar los dólares y centavos en dónde, en dónde, en qué se gastan, en qué se gastan, en, en dónde? qué se gastan, exacto, entonces, eh, desgraciadamente eh, cuando todavía el proyecto era solamente periodístico en el sentido de que yo iba a publicar una, una, un proyecto periodístico eh, yo pues procuré la información como hacemos los periodistas a través de la oficial de prensa de la, de la policía y bueno no es la oficial de prensa realmente es la contratista que eh, le da servicios al comisionado eh, eh, nunca nunca me llegó la información yo quería tener esa posibilidad porque verdad de, de, de ver si si este dinero va a, a unos programas que, que de los que tú veas un impacto o, o lo contrario verdad que, que uno vea que de verdad están faltos de recursos pero realmente eh, entre entre esa opacidad y falta de acceso a esa información yo les puedo decir sí que algunos de los informes que yo evalué para hacer la, la, eh, la investigación se habla de equipo eh, de equipo para la policía, equipo, armas, eh, chalecos, o sea, pa, cómo equipar a los mil cadetes que quiere reclutar la policía. balas o sea, de goma, la... hacer lacrimógeno. Sí, ellos se propusieron eh, reclutar mil, mil cadetes este año, al menos en el papel, así decía, pero también hay muchos renglones de eh, equipo eh, tecnológico y equipo de, de distinto uso. O sea, que no es para, por ejemplo, Madrid Ramírez nos pregunta aquí que qué por ciento de ese presupuesto iba a los salarios. No, no, pudiste. Eh, bueno, qué interesante que haga esa pregunta. Eh, yo creo que el mayor... Probablemente por, por mi ignorancia, pero yo quiero, pero la mayor sorpresa, yo creo que yo me llevé con, con los datos que pude evaluar eh, durante estos meses que, que investigué el presupuesto de la policía, fue precisamente eh, cuando miré los gastos de nómina. Son, sabemos que los gastos de nómina en general, o sea, en cualquier operación, ¿verdad? Sabemos que suelen ser los mayores. O sea, yo eso lo conozco. Sin embargo, por lo que me llamó la atención el número es porque al compararlo con el de la Universidad de Puerto Rico, eh, sorprende. Yo no sé si esa, esa gráfica eh, la tenemos, Luis, en, en, el, en el grupo... Eh, sí, de... la número 8, estaba escribiendo esa obra. Sí, a vamos a ver. Sí. Voy a este... Pero también, atado a, a este mismo planteamiento, la, de, la, el escrito de esta investigación parte de... de, de, de ahí explicas cómo a raíz del acontecimiento en Rincón, se le pagó a, a la policía una cantidad de, bueno, Más de 600 mil dólares. Una dólares dólares extra. horas extras así que eso también... Sí, también. o sea, eh, la policía eh, lleva años, esto no es de ahora, eh, reclamando que, están, que tienen poco personal, presumo que, o sea, podríamos decir que es poco personal para el tipo de operación que al que... ¿Verdad? ¿Qué, ¿Qué hacen y al que aspiran? Y, y entonces, este, este, esta promesa en este papel, en el presupuesto de mil cadetes, eh, de reclutar mil cadetes, responde, responde a eso, y es un reclamo Exacto. de los últimos años. Mira, es que ver cuando yo... O sea, vuelvo... No es que yo esperara que los gastos de la nómina fueran pocos o menos, o, es que el contraste entre la policía y la universidad. Y la importancia aquí no es, ¿verdad? Tiene, mucha, tiene muchos matices, pero yo creo que es bien importante entender cuáles son las funciones de esas dos instituciones en nuestra sociedad, cuáles le hemos otorgado. Y, y hablamos mucho de ahora mismo, ¿verdad? Que están que está los paros y, la, y las huelgas indefinidas en, la, en los distintos recintos. Hablamos mucho de la universidad como esa institución académica y del saber y de la intelectualidad eh, en este país pero una de las cosas que nos interesaba también eh, con esta comparación ¿verdad? Es, es, es pensar cuáles son las aportaciones de la Universidad de Puerto Rico a nuestra sociedad que trasciende los portones de los recintos. Uh -huh. y, y, y si nos ponemos a pensar en eso, hay muchas de, esos, eh, de esas aportaciones, y a lo que me refiero son a programas comunitarios eh, de, de distinto tipo que puedo, puedo detallar algunos en un momento, pero quiero ir rápido a, la, a, la, a lo que iba, si pensamos en esa aportación a la comunidad, más allá de los portones incluso a quien nunca se ha matriculado a la universidad y no tiene a nadie, eh, a ningún universitario en su familia, van son programas que van directamente a atajar problemáticas que esa intelectualidad por años ha podido de, definir y demostrar que está vinculada con problemas de violencia, con problemas de represión, con muchas veces son en comunidades eh, eh, históricamente eh, eh, marginadas por el gobierno y, y reprimidas por la policía de Puerto Rico, que sabemos que están ¿verdad? bajo una, este, una reforma por, porque no se caracterizan por su respeto a los derechos humanos. Eh, entonces, si uno piensa en eso, la, la implicación más allá de que los puertorriqueños tengamos acceso a una educa educación gratuita eh, y de calidad como la que queremos, eh, hay una repercusión, una reverberación, ¿verdad?, en, en, nuestra, en nuestra isla del, del saber que se, que se desarrolla en la Universidad de Puerto Rico y del compromiso con las comunidades para aplicar ese saber o para eh, eh, colaborar eh, repartiéndolo por, por la isla, no sé cómo, cómo llamarlo mejor. Así que, pues cuando uno piensa que hay... Sabemos la situación en que están muchas mucha de los departamentos de la Universidad de Puerto Rico, con profesores que llevan muchísimos años en, en condiciones precarias de, de trabajo y de las laborales, y cuando uno mira esta gráfica, pues cómo ha variado y cómo contrasta el dinero que gastan, gastan dos dependencias gubernamentales, como están contrastadas como la policía de la universidad en la nómina, pues es eh, elocuente. Mira, Luis, si me puedes añadir algo la fórmula Ah, sí, sí, está bien. Después puedes hablar un poquito eh, sobre des... la fórmula Que vas a hablar ahorita Perfecto, me interesa can... hablar de la fórmula Pero uh -huh. quiero que observen En esta gráfica, el bajón La gráfica, eh, la línea amarilla Responde a la nómina en la universidad El bajón enorme, enorme En nómina Desde casi desde 900 mil dólares En el año, bueno 895 millones de dólares en el año 2017, a 567 en el año 2018, que es donde aparece la barra vertical, que es el primer presupuesto bajo la Junta de Control Fiscal. Esto es lo que la Contralora muy convenientemente no ha querido ver. No es que ahora hay menos estudiantes, es que cuando se reduce de un año a otro la nómina, básicamente se reduce la cantidad de profesores que se pueden contratar. No se reemplazan los profesores con plaza, con permanencia, cuando los uh -huh. profesores tienen que estar a contrato. Entonces, uh -huh. es obvio. Es obvio que los estudiantes no van a conseguir las clases cuando las desean. La no. oferta académica no es la misma. Algunos van a tener que dejar la universidad, aún después de haberla empezado. Así sí. es que el tratamiento que hay que hacer es, no le están bajando fondos a la universidad porque tiene menos estudiantes. Es uh -huh. que, a ver, es todo lo uh -huh. opuesto. Claro. Por haberle bajado fondos a la claro. universidad, los estudiantes tienen que irse. Uh -huh. Tienen que irse porque se les hace muy difícil poder seguir sobreviviendo como estudiante. Eh, quiero mencionar dos cosas bien breves. Eh, Laura dice, no, oh, yo como periodista hice esta investigación. Laura... Yo no veo ninguna diferencia de la investigación que tú hiciste y lo que es análisis de política pública. Así que bienvenida al gremio de los que analizamos política pública. Otro... Yo creo que eso es lo que hacemos al fin y al cabo, depende del nombre. Ah, bienvenida, bienvenida. Y por último, mira, cuando Laura dice, más allá de los portones, siempre hay otras cosas que hace la universidad. Pensemos una cosa tan sencilla como el recinto de ciencias médicas. Perdió la acreditación eh, de preparar eh, neurocirujanos en el país. Y uh -huh. en el día de ayer me parece que se discutió el hecho de que hasta el, el año 2030 no va a poder haber eh, empezar a formar cirujanos otra vez. Por lo menos hasta el año 2030. Eh, la formación de neurocirujanos en el recinto de ciencias médicas. Eso quiere decir... Tal vez es mi tema favorito esta noche, pero si la contralora Yasmín Valdivieso, ojalá que no pase, choca con una guagua de la ama o con un camión de luma y va a ciencias médicas y necesita de una cirugía, seguramente va a tener que darle gracias a Dios que en ese momento cuando formaron esos ciudadanos que la van a atender, la universidad no tenía ese recorte Estaba que querida. ella ahora está defendiendo para las futuras generaciones. Eso no va a pasar. Decidieron reducir el presupuesto de la universidad y cualquier persona que vaya a recibir servicios de salud en las próximas en los próximos años se va a ver eh, afectado debido a la falta de personal en profesiones de la salud por los recortes universitarios. Bueno, quiero quiero añadir rápido un ejemplo porque me escuché lo del, del recinto de ciencias médicas y eso lo hemos escuchado mucho y tiene ese impacto tan crítico literalmente como entre la vida y la muerte de una persona que llegue ¿verdad? A, a, al centro médico y también a otros hospitales en Puerto Rico, ¿verdad? porque si esos médicos no se forman aquí es más difícil que vengan a ejercer aquí, eso verdad es una, es una realidad. Pero quiero comentar rápido, eh, durante la investigación yo hice unas cuantas entrevistas eh, a personas eh, que conocen del tema de la universidad y entre ellas me contaron eh, una, una de las personas con las que hablé fue con la profesora Rima Bruce y ella me, me, me comentó un programa que ella y otros colegas comenzaron en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez ese programa era un programa de acompañ, acompañamiento eh, tutoría en realidad en, estos no son los nombres estoy buscando maneras de explicarlo pero era un programa de acercar de darle servicios a las comunidades aledañas al Colegio de Mayagüez, comunidades pobres que a pesar de ser vecinas de una universidad y una institución prestigiosa como es el Colegio de Mayagüez, la mayoría de sus vecinos no tienen experiencia universitaria y ven a la universidad como algo que no tiene que ver con ellos. Y en ese programa que comenzó allí y que se ha expandido por otros recintos de la universidad, incluyendo el de Calley, esto es mi memoria, como les dije, de esto no tomé nota ni acuerdo, porque me parece, me parece hermoso y al mismo tiempo muy elocuente, ¿verdad?, del impacto de la universidad. Pues ellos traían a estudiantes escolares a la universidad para, que conocía, para darle los talleres en los que participaban, las actividades extracurriculares en las que participaban, dentro de la universidad, en la institución, con personal universitario, para que estas personas comenzaran a entender que ellos también son parte de la Universidad de, del Estado, y vean que en esos pasillos pudieran imaginar su vida en esos pasillos, ¿verdad? Y si hablamos de pues de situaciones que pueden que pueden generar eh, problemas de violencia, de crimen, de, de represión eh, del estado, la desigualdad que en este país sigue creciendo es probablemente una de las mayores razones, ¿verdad? Por las que ocurre y estos programas iban precisamente a van precisamente a atacar ese tipo de, de situación y pues, ya es eh, realmente. llama eh, la atención, ¿verdad? Que. que ¿Y esos programas terminaron con los recortes? No, no, no, no. Eh, han ido evolucionando y ya están en otros recintos, pero lo, pero el problema es que si los profesores. los profesores que hacen este tipo de iniciativas. tienen situaciones. Eh, eh, laborales más precarias, que son, por un lado, que estén trabajando por contrato, ¿verdad? Y que no tengan muchos pero también los profesores que tienen plaza. Si hay menos por contrato, pues tienen que dar más clases, y por lo tanto tienen menos tiempo de investigar o menos tiempo de hacer los proyectos comunitarios que son extensión de su, de su proyecto académico. Y que tiene las repercusiones, son, es un, es un, sí, una ola que va y que va tocando todo el país por, por, por muchas esquinas, y yo creo que esa es, tal vez una de las cosas importantes que llevarse de esta, de esta reflexión. Mira, eh, Laura, Luis, yo sé que estás ahí a punto de decir algo, me parece que querías comentar algo, no sé, te veo la intención, pero, <risa> pero Rima, al, al hilo de lo que está eh, diciendo, Laura, Rima tiene un comentario aquí, lo voy a poner en pantalla. Ella nos pregunta sobre la academia de la policía, si en esta investigación que, que hiciste eh, encontraste algo sobre si será asigna un presupuesto dentro de la unidad de la policía a esa academia. Eh, no, es aparte, es aparte. Y, y esa y el, eso se eso también sufrió unos cambios de, de estructura de cómo se, se financiaba. Yo recuerdo que hace para esta investigación yo no miré esa parte, así que no lo tengo fresco. Sí recuerdo que hace unos cuantos años hubo una discusión sobre cómo eh, universidades privadas, de esas que tienen mucha presencia en Puerto Rico, eh, podían ¿verdad? Tener, tener, acoger la, la academia de la policía y ofrecer los servicios. No me acuerdo si eso se concretó. Yo creo que sí, que, que era Ana Geméndez. Eh, no lo miré, no lo miré porque no está dentro del presupuesto de la policía sí, eh, directamente. Sí, el reclutamiento de los cadetes, obviamente, que salen de la academia. A mí me causa un poco de, de duda o intriga, más bien, leyendo en la investigación que en algún momento se menciona porque eh, que no se incluyó en el análisis la asignación del Fondo General destinada al pago de pensiones. Eh, eso eso Esa parte no se toca, eh, el fondo que está destinado a las pensiones. ¿Por qué? Porque es que se excluye de este análisis. Sí se toca, o sea, eh, eh, en el como se veía en la gráfica inicial, en la primera que, que presentamos, cuando mira cuando uno mira el presupuesto de la policía, ese esa partida para las presiones está incluida. Ajá. Lo que lo que eh, hizo Luis eh, en su revisión del, de la investigación y, el, y para presentarlo de una manera más clara es que, o sea, la razón por la que lo quitamos por la que no se toma en cuenta es que inevitablemente al cambiar el modelo de de, de, de pago de las, de las pensiones, que ahora se incluye en el presupuesto de la policía, inevitablemente eso iba a inflar, ¿verdad? Es como una iba a inflarlo artificialmente. Si lo comparamos con antes del 2018, no, no estarías comparando chinas con chinas, porque sí. en el 2017 no las incluía, sí, sí. Y, y es una partida sí. grande, ¿verdad? Esa es la razón, pero la razón que va luego de esa es que es como es un tema, los temas financieros, fiscales, de números, de datos, tienden a decirse de una manera bastante rápida y no explicarse, y tiende a, este asunto de las pensiones tiende a ser una muletilla que utiliza el gobierno, para justificar uh -huh. estos, estos cambios, estos brincos ¿verdad? Eh, presupuestarios. Ya. Y lo que hace este ejercicio y lo que demuestra este ejercicio es que, aún quitando ese, ese pedazo enorme que infló por el sí sigue siendo obsoleto. Exactamente. Sí. Entonces, ya. por eso es, es un ejercicio de, ¿verdad? De, de tratar de comparar China con China pero ofreciéndole a ustedes también que pudieran ver, o sea, que, que cuando escuchen, que si el, si la policía, o hay, puede aplicar en alguna otra en alguna otra eh, agencia, pero si la policía dice sí, lo que pasa es que, claro, como no nos iba a subir el presupuesto, si, si ahora estamos pagando de, de nuestro pote, estamos pagando las pensiones de lo que nos mandan del Fondo General. Uh -huh. eh, pues bueno, pues sí, es verdad, y eso aumentó considerablemente la asignación para la policía, pero sobre eso hubo... Un aumento que no se corresponde con cómo se comportó el presupuesto para la universidad. Bien, gracias por aclararme. Mira, Luis, ahorita decías que querías tocar el tema de la por favor. fórmula de financiamiento. Ay, ah, Alana, Alana me dijo, Luis, la fórmula. Mira, primero. Sí, que... por favor. Porque es que la fórmula es algo que uno siempre habla, a la fórmula, y de repente la fórmula servía un propósito y al quitarla, pues entonces ahora... Sí, es hasta, hasta más shady todavía. Sí, sí en el, en la curiosidad. investigación dice que en, en algún momento en el 2014 esa, esa fórmula sirvió para, para la UPR o fue le benefició al presupuesto porque lo fijó, se está, que se quedó fijo por, por un periodo de cuatro años. Eh, pero cuando se elimina, entonces es que empieza este... este esa estabilidad digamos por ahí va el asunto con la fórmula de financiamiento no, sí, que mira es es déjame simple. aclarar conceptualmente que esto es la fórmula no, y vaya, después vamos vaya. a ver la tendencia uh -huh. en términos conceptuales mira eh, decía la universidad pues una institución del estado pero tiene una lógica diferente a muchas otras instituciones y la otra que yo pondría bien a la par con la universidad es el instituto de estadísticas tanto el instituto de estadísticas como la universidad de puerto rico por su propia misión por su propia naturaleza, tienen que decirle al país, a veces, lo que el país no quiere escuchar en el momento en que menos quieran escucharlo. ¿O visto de otra forma? Tienen que decirle a los gerentes del Estado, a los administradores, al gobernador, lo que no quieren escuchar. Y por lo tanto, se hace muy fácil penalizar la universidad, como también se ha hecho con el Instituto de Estadística, a través de tratar de remover su director ejecutivo o eh, llenar los puestos de la Junta de Gobierno eh, eh, la Junta del Instituto de Estadística, la Junta de Directores del Instituto de Estadística. Estas dos instituciones, en principio, tienen autonomía, pero si tú no tienes autonomía fiscal, a la larga tú no vas a tener otro tipo de autonomía para hacer los planteamientos que, que se tienen que hacer. Y si el director del Instituto de Estadística o la Junta de Directores del Instituto de Estadística tiene miedo de que vaya a decirle al país lo que el país necesita escuchar porque le quitan los fondos, entonces se desvirtúa su naturaleza. Y eso es lo que pasa con la universidad. Y ese fue el objetivo de la fórmula. La fórmula lo que dice es, de todos los recaudos de, del gobierno, de todos, y lo dice todo, de todos los recaudos, ya sean específicos, generales o de todo tipo, a la universidad debe ir el 9.6% de todos esos recaudos. Y la lógica que está detrás es lo que decía Laura hace un rato. La misión de la universidad no es enseñar, esa es una parte, esa es una parte fundamental, pero junto con eso está la, la misión de investigar y la de dar servicios. Y en ese sentido, Toda la sociedad puertorriqueña se beneficia de la universidad. Donde quiera que haya un profesional, de una forma directa o indirecta, la universidad tuvo algo que ver con eso. Si nosotros, si nosotros hoy sabemos leer y escribir, tuvimos gente que nos eh, enseñara a leer y escribir, de alguna forma u otra la universidad estuvo ahí metida. Así que para el beneficio del país en todas sus facetas, hace falta un grupo pensante. Y un grupo de profesionales que llevan unos servicios. Así que la idea del 9.6% lo que dice es un privilegio para la universidad. Es simplemente la idea. Cuando los recaudos son mayores en el gobierno, uh -huh. la universidad va a recibir un poquito más. Y si los recaudos son más bajos, la universidad va a recibir un poquito menos. De tal forma que a la universidad no se le castigue porque uh -huh. tenga una masa oh, estudiantil que le diga claro. al país... Que, la, que fueron los primeros que dijeron al país, que la Junta de Control Fiscal era nociva y que no valía la pena negociar con la Junta. Los estudiantes fueron los primeros. Ellos nos advirtieron. Lamentablemente, los profesores de la universidad, en su mayoría, dejaron a los estudiantes solos y el movimiento obrero los dejaron más solos todavía. Hoy no estaríamos enfrentando las, las consecuencias que enfrentamos si le hubiésemos hecho caso a lo que los estudiantes dijeron en un principio, tan pronto aprobaron la ley promesa. Ahora sí que bajo esa lógica del 9.6%, lo que dice es, y repito bien sencillo, una cantidad fija para que el gobierno no penalice o castigue a la universidad por ejercer su, fu su función como universidad. Y eso es lo que hemos visto. A partir del año... Claro, 2000, se decía del también que la... Perdón, se decía también por eso mismo, que la fórmula, lo que era, era una forma más, objet más objetiva de que no estuviese atada a los vaivenes políticos de los rojos y los azules, exacto astutos, ¿no? Que fuese exacto. una cosa como una más, forma... más eh, autónoma, valga la redundancia, ¿no? Exacto, yo lo diría, eh, eh, política pública somos un poquito eh, cautelosos cuando usamos la palabra objetivo, pero una forma consistente. Claro. Y era tan consistente que decíamos, bueno, no tan solo de los recaudos de un año, vamos a hacer el promedio del recaudo de los dos años anteriores para hacerlo todavía más consistente. Y entonces la idea de esa consistencia para que puedan tener una fuente de ingresos segura que les permita funcionar como universidad. Pero esto cambió, empezó a cambiar en el año 2014. Ya los recaudos del gobierno estaban bajando y en ese momento, bajo el Partido Popular, eh, dijeron, bueno, ya que se han bajado, vamos a congelar la fórmula. Y lo que hicieron fue que aprobaron que por una cantidad de años, lo que iban a hacer es, iban a dar ese mismo presupuesto, más o menos ese mismo presupuesto a la universidad, fijo. Y aquí es que viene la tendencia, y Gabriela me has preguntado eso y las gráficas. La tendencia había sido que, como país, hasta 2014, básicamente lo que se asignaba a la universidad, era bien similar a lo uh -huh. que se asignaba a la policía. De hecho, para mi sorpresa, sumamente similar. En uh -huh. estadística siempre las cosas suben y bajan, porque yo era bien similar hasta el 2014. Cuando se decide congelar la fórmula, pues se congela y se vamos a dar siempre a esta misma cantidad a, eh, por una cantidad de años, porque fue una idea de un beneficio a corto plazo. El problema uh -huh. fue que al traquetear con la fórmula, aunque fuese... Para dejarle en un nivel relativamente alto. En estos años, los fondos asignados a la universidad fueron un poquito mayores que los fondos asignados a la policía. ¿De Pero el planteamiento está claro. ¿De, de qué presupuesto fue, estuvo? Eh, eh, en el año 2014 fueron 899, millon, 899 millones para la universidad. En el año 2015, 889 millones uh -huh. para la universidad. Ahí es cuando claro, se congela la fórmula. Okay. Se mantuvo así, bien consistente. También porque hay fondos de otras partidas del gobierno, pero básicamente ahora, el, el problema serio fue, para resolver un problema a corto plazo, traquetearon con la fórmula, cambiaron la fórmula. Una vez se traquetea con la fórmula, se pierde la fórmula. Claro, van a decir, claro. no, no, no, el proyecto de ley, lo que decía, que se iba a solamente por una cantidad de años, pero ya la afectaron. Así que después a la, uni a la Junta de Control Fiscal fue bien fácil de decir, ahora el presupuesto de la universidad Va a ser tanto. Bueno, el presupuesto va por la Junta de Control Fiscal, pero en realidad el presupuesto fue sometido por Fortaleza, porque Fortaleza uh -huh. es Fortaleza quien somete los presupuestos y después eso viene sí. con la bendición de la Junta de Control Fiscal. Así que desde Fortaleza, en la época del de gobernador Roselló eh, fue que hubo ese bajón enorme. Y el planteamiento es el siguiente. Ahora, querer establecer una fórmula se hace bien difícil porque ya se alteró esa fórmula. Los proyectos de ley que están discutiéndose en estos días en el Senado hablan de que se tiene que poner una fórmula, aunque no dicen de cuánto. Uh -huh. Eso es un paso de avance. Eh, lo que pasa es que si van a hacer una, una fórmula, como el, por ejemplo, y, y señalo aquí, para el presupuesto de del 2021, el presupuesto de la universidad, los fondos asignados son 560 millones y lo que en el plan fiscal, lo que comentan en el perdón, en el proyecto 53, la ley 53 para el plan de ajuste, se dice que salvan los fondos de la universidad y solamente la asignan 500 millones. O sea, incluso una cantidad menor que la cantidad más eh, pequeña Ajá. que la universidad ha tenido hasta ahora y todo es consecuencia de haber traqueteado con la fórmula. Una vez se pensó a corto plazo, ya se perdió eso. Y uh -huh. el planteamiento está bien claro. No se puede hablar de autonomía académica, no se puede hablar incluso de libertad de cátedra, ampliamente entendida. No la libertad de cátedra de un profesor en su salón de clase, sino la libertad de cátedra de una institución que piensa el país. No se puede pensar que eso es una realidad. Si a la misma vez los fondos dependen, de si le cae o no bien al gobierno de turno lo que la universidad está diciendo. En resumen, la eh, fórmula fue producto de una lucha estudiantil. Eh, me parece para los años 60, final de los 60, me parece. Desde el 66, sí. 66, sí. gra gracias, gracias. La reforma uh -huh. del 66. Yo creo que ahora, una de las ventajas de tener a los estudiantes en huelga en la universidad y todo lo que somos sabemos A nadie le interesa tener una huelga, a nadie, a nadie. Ay, no. La huelga nos pone a todo el mundo nervioso, pero una de las consecuencias de eso es que bajo esa amenaza de inestabilidad y el miedo de que eso se riegue un poco a otros sectores, ha motivado a que ahora se incluya en la reforma universitaria como un asunto tan pronto en la agenda, tan pronto salieron de... Eh, aprobar el plan de ajuste de la deuda, ahora vinieron con la reforma universitaria que ha tenido sí, pero, años ya discutiéndose. Pero ya hoy se discutió en el Senado y no pasó, así que por un voto. O sea, estoy, sí. eh, estoy atrasado por varias horas. Sí, es sí. Lo, lo que llega a cabo rojo la noticia. No, no pasó otra vez por un voto, igual que... Hace, hace en algún proyecto, creo que fue este que hablaba ahorita, el que se convirtió en Ley 53 también por un voto. O sea, el número mágico parece que es el 13, eh, faltando un voto para que las cosas progresen, o se abstienen o no no van a, a votar, como acusaba el senador bueno, en un live. Pues, en, esto, en esto quiere decir algo, hay algo que aprendí... Eh, precisamente luego de una asamblea de profesores, donde un grupo de profesores nos derrotaron, todo lo que presentábamos nos derrotaban. Ana Matanzo, eh, profesora de Derecho y quien fue miembro de la Junta de Síndicos de la Universidad en un momento, dice, a veces perdiendo se gana, y a veces ganando se pierde. Todas las luchas sociales van a ser luchas a largo plazo. Así que todo mi respeto a los estudiantes de la universidad. Si hoy estamos discutiendo unas cosas, se le debe a esos estudiantes así que perdimos una vez más una batalla pero la vamos a dar la próxima vez con más fuerza todavía entonces, en, en el artículo ustedes este, citan también a, al Nobel de Economía, al Joseph Stiglitz que, que se ha expresado en varias ocasiones sobre la situación en Puerto Rico y cómo él entiende que la universidad es la manera de que el país salga de, de la crisis este, social y económica que, que entonces o sea, ¿cuál, es, ¿cuál es la agenda? O sea, cómo podemos elucubrar cuál es la agenda de la junta y del ejecutivo. Por qué están estrangulando hacia la universidad. Por qué le, por, o sea, ¿qué hacemos? Que sea? Bueno, ¿Qué se hace? Bueno, pues yo, yo creo que eh, esa eliminación de la fórmula, eh, mientras mientras Luis explicaba la fórmula, que como dije ahorita existe existía de esa manera desde 1966, yo pensaba si existiera la fórmula todavía, no podría haber hecho el, el ejercicio de análisis de política pública, ¿verdad? De en dónde pone, a qué apuesta nuestro gobierno, ¿verdad? Porque el presupuesto de la universidad habría estado atado a los recaudos y, a, y, a, y al Fondo General eh, del Gobierno de una manera, pues con una fórmula, y yo no podría darme cuenta del vaivén. Del, del Sin embargo. Si algo nos demuestra para, para contestar tu pregunta, para si algo nos demuestra este ejercicio y tantos otros que se han hecho a lo largo de estos años, es que hay una agenda que en algunos en algunos casos es mucho más clara y directa y expresa, ¿verdad? Y en otros como en este que que nos trajo aquí hoy, pues a pesar de lo que se percibe, los números nos dicen otra cosa. ¿A qué me refiero? Nosotros Sí, es verdad que vemos que las manifestaciones, cada vez la intervención de la policía está todavía más militarizada, o sea, aquí vamos en contra de, de las tendencias eh, más eh, vinculadas a los derechos humanos y lo que se supone que está pasando la policía con las reformas. Sí vemos esa, ese incremento en, en la intervención policial, sin embargo, la percepción general del país es que hay más inseguridad, que no hay policía, que tú estás, hay un, te pasa algo y tú llamas y no llegan, tú vas al cuartel y no hay quien te atienda, ¿verdad? Hay más feminicidio. No se resuelven los casos, ¿verdad? Todas las cosas que, que sabemos. Y entonces, eh, yo pienso que, que cuando hacemos ejercicios como este de un análisis presupuestario, a pesar de las percepciones, a pesar de nuestros instintos, a pesar de, ¿verdad? de, de, lo, de nuestros prejuicios inclusive, este, este tipo de ejercicio nos, nos puede contestar preguntas como la que tú hiciste. ¿Cuál es? ¿Cuál es la agenda? Pues, pues mi invitación es, como dije ahorita, mira, existe esa herramienta que es bastante útil hasta hace unos meses o desde que yo, desde que espacios abiertos la, la inauguró, antes de eso era bien difícil los ejercicios de análisis presupuestario pedestres, como los que hacemos los análisis de los analistas de política pública y los periodistas, eh, queriendo decir, o sea, los que no estamos dentro del aparato eran, eran ejercicios de análisis bien difíciles porque los datos estaban regados por muchos informes que no son comparativos y es bien difícil, ¿verdad? Pero ahora esa plataforma, yo creo que, que es, un, es un ejercicio interesante para la gente ir allí y empezar a jugar con las pestañas y ponerse a comparar y mirar eh, cómo se ha comportado el presupuesto de la agencia de su preferencia o de su preocupación eh, y, y yo creo que esa, esa agenda que probablemente hay muchos calificativos para describirla y yo no lo voy a usar ahora mismo eh, Luis a lo mejor puede, puede, le dar el paso para que lo haga pero esa agenda que, que persigue la Junta de Control Fiscal no electa y, y, e impuesta por el Congreso en Puerto Rico y nuestro gobierno también porque como dice eh, eh, Luis, muchas de estas políticas vienen eh, desde informes y, y presupuestos y, y, y memoriales redactados en Fortaleza o por asesores de Fortaleza. Y, y yo creo que eh, podemos in, intuir cuál es la agenda, pero hacer ejercicios como este te pueden dar respuestas más certeras o inclusive sorprenderte como me sorprendió a mí este análisis en algunos aspectos. ¿Cuál es la agenda de la Junta, Luis? <risa> Mira, la agenda de la Junta es bien sencilla. Cambiar el país para pagar eh, a los deudores a corto plazo. Aunque el resto de nosotros nos quedemos sin país. Y cuando digo cambiar el país, y esto es lo que me ha parecido fantástico, cuando yo vi la, las gráficas que había hecho Laura, yo decía, pero es que aquí es una cosa bien clara. Antes de la Junta, el país era uno. Uh -huh. Básicamente un país que dedicaba una cantidad de fondos similar de hecho, sorprendentemente similar a Exacto. la policía y a la universidad. Después de la Junta, se dispara el presupuesto de, la, de eh, la policía y baja drásticamente el presupuesto de la universidad. Así es que, ¿cuál es la agenda de la Junta? Cambiar el país. Están haciendo un país que no es el país donde nosotros crecimos. Claro, nosotros podríamos pensar, bueno, la crisis económica no es el país donde nosotros crecimos. Pero de todas formas, la idea de que... Tiene que sostenerse el país mediante policías y no mediante educación, mediante educación universitaria, mediante el conocimiento. Es una cosa nueva en nuestra historia. Eso no había pasado. Así es que la lógica no es tampoco, bueno, van a hacer eso para hacer un país que vaya en esa dirección, porque ese país no es sostenible. Y ellos lo saben. Por eso, pero por si, eso que El requiere... Siglitz si mismo dice, necesitamos la universidad para que, la, para que cree profesionales que saquen al país del hoyo. Entonces, sí. no podemos hacer eso porque están estrangulando la universidad. Entonces, ¿cómo se sale del hoyo? O sea, paguen a, lo, a corto plazo, como tú dices, pero... ¿qué más? Sí, no, es que el, el propósito de la Junta de Control Fiscal no es sacar a Puerto Rico del hoyo. Hubiese sido ese el mm -hmm. propósito si hubiesen repensado desde un principio el desarrollo económico de Puerto Rico, a pesar de que eso es uno de los puntos que está en la ley promesa. Uh -huh, pero lo que claro. quieren, bueno, es la voracidad de eh, a quien, de los prestamistas, vamos a decir así. Es la voracidad de la financiera de la esquina. Lo que quieren es que le paguen ahora a corto plazo. Y lo que pase después, no sabemos. Y, y añado que... que... Yo creo que en resumen, ¿verdad? Lo que hemos dicho va hacia eso, pero hay que entender que esto, estos datos que presentamos hoy, de los que estamos hablando hoy, y esas políticas eh, que, que impulsa la Junta revelan un, una intención de política pública, pero que es una intención de política pública a la que, que a la que llegó este país eh, en un proceso tan democrático como se puede, ¿verdad?, en, en nuestra colonia. Pero eh, ese ejercicio de 1966 de otorgarle esa fórmula a la universidad fue un ejercicio legislativo y firmado por el gobernador, evidentemente, y por lo tanto un ejercicio político de acción, ¿verdad?, de afirmación del de tipo de país al que estábamos apostando. Y, y yo creo que cuando uno se detiene a pensar que el país al que apostamos y que decidimos construir eh, una entidad eh, impuesta y no electa, eh, está tomando las decisiones e imponiendo, valga la redundancia, ¿verdad?, eh, cómo es que el país, cómo es que ese, ese, ese cambio del que habla Luis, o sea, cómo es que se va a ver Puerto Rico y en dónde es que, en dónde es que apostamos nuestro, nuestro, nuestro dinero y nuestras intenciones. Y evidentemente lo que demuestra una investigación como esta es que lo que percibíamos pues mira sí, o sea, no solamente es que han recortado de manera drástica el presupuesto de la, de la Universidad de Puerto Rico, sino que en el interín eh, el gobierno ha decidido apertrecharse con muchos policías y con muchos recursos para pues para lo que llaman seguridad, pero que hemos visto, ¿verdad? Lo que, lo que ocurre en la calle que es seguridad no es. Bueno, policía bien, uh -huh. bien armada también, como nos decías uh -huh. no bien pagada, sino bien armada. Exactamente. Bueno, Está yo les agradezco, les agradezco su comparecencia aquí, ya, ya son la, las ocho, nos hemos excedido unos minutos, pero claro, el tiempo, el tema lo, lo requiere y pudiéramos estar hablando más tiempo, pero, pero sí ya, ya transcurrió la hora. Ves que estaban ustedes bastante asustados y asustadas, pero se va rápido el tiempo. Se va rápido, ¿no? una hora es. ¿eh? Yo, yo te lo dije, que Luis y yo los dos hablamos mucho, así que yo no tenía no, no tenía duda que... Y tenemos que decir <risa> Bueno, pues agradecemos a todas las personas que se conectaron y nos saludaron, hicieron sus preguntas. Y Ay, quería por... decirles que, que sigan haciendo más investigaciones así, son importantes y necesarias para el país y para sí. todo el mundo. ¿Y hasta dónde se puede conseguir? ¿Está en la página de Kilómetro Cero accesible para descargar en PDF? Eh, correcto. Sí, correcto. Está para descargar en PDF y sobre todo, y esto es bien, bien consistente con lo que presentaba Laura de lo que ha hecho Espacios Abiertos. En Kilómetro Cero nos interesa que cualquier persona tenga acceso a las tablas claras de números y por eso nosotros las reproducimos. Y si no las reproducimos en un documento, le decimos literalmente dónde va a estar esa tabla o un apéndice metodológico, como lo llamamos, accesible en Kilómetro Cero. Tenemos bancos de datos en Kilómetro Cero de acceso abierto. Cualquier estudiante, cualquier persona, cualquier líder comunitario que quiera utilizar esos bancos de datos ya están disponibles, no nos tienes que pedir eh, información a nosotros, no tienen que pedir permiso. Están disponibles en la página de kilómetro cero porque al fin y al cabo si nosotros queremos eh, vigilar al Estado y si nosotros preocupados como estamos por la violencia del Estado necesitamos poner en manos de la ciudadanía y de los estudiantes universitarios y de los profesores también. Toda esa información que a veces está escondida en la página 480, en un mamotreto, en PDF, en la oficina de gerencia y presupuesto. Así que toda la información está en la página de Kilómetro Cero, Kilómetro Cero, en internet. .org. .org. .org. gracias, gracias. <risa> bueno, pues muchas gracias, nuevamente. Gracias a las dos. Gracias, buenas noches. Gracias. nos vemos en el próximo, Ana Clara. Buenas noches.